Muy buenas a todos chicos y chicas, grandes y mayores, amantes del fútbol mundial Bienvenidos a mi canal, aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a e fútbol 2023 Hoy os traigo AFC Champions League 2022 Evento especial en marcha, de acuerdo Consigue como recompensa acuerdos factibles con los que fichas jugadores de uno de los ocho clubs clasificados para el eliminatorio de la región oeste de la FC. Vamos a ver Ok Vamos a participar Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vale, bien, va a ser. A ver. No pase de partido, ¿no? Vale, aunque podría. No, este no lo puedo comprar todavía. Tengo el de arriba, el regular. Pero este de abajo no lo tengo. Y este, valioso en el premio. Pide un montón de moneditas. Pide 500, me parece, y 1000 para este. Hasta este es el 16 de marzo. Tenemos un mes. Con bueno, el pase este. Vamos a ver. Uh... Nivel de partido donde se cambiaba, tío. Aquí. Vale. Voy a poner cadete. <risa> ok. Tampoco. Controlado por el usuario. Vale. Estrategia como vamos. Me perro Mario Messi. Nos puse ahí por calidad colectiva el otro día. Bueno, yo creo que va bien. 4, 3, 3, bueno. Ok. Vamos a ver qué nos toca. Ok. Venga, ahí vamos con el Real Madrid. Pedazo de. Ah, ucha! Con el. Alfaisal. Este ya me lo podía haber dado la otra vez, macho. Vamos a traer el Al-Faisal este. Venga, vamos a ver. Chulo también en el estadio. Se llama estadio en 2002. Bueno, vamos, lío. No haría que me fuera tocado el, Ramade el Liverpool, pero bueno. tabares ok. Tenemos ahí al Messi fichado. Así que, poca broma. bien ahí tenemos a nuestro once titular. en la emisora de radio oficial del equipo. Venga, vamos a ver Emisora oficial del equipo Pedazo partidazo allá en Europa eh, ¿vale? Allí en Anfield Madre mía la al Qué partidazo de inicio Y de Benzema La verdad que de todo, todo el equipo con mayor de Los que marcan los goles son los mejores Venga, ahí tenemos Carlos Martínez y, y Amaldini Creo, que, no si creo que, que es la primera vez que veo el uno de los acontecimientos pues nombre, ¿eh? más extenuantes de todos los deportes. la presentación bien, ¿verdad? La la cámara y todo está muy muy Ok, ok, vale. Vale, Carlos muy bien Pues aquí estamos Con ganas de arrancar la competición Más grande del continente Vale Tengo al va? técnico principal de es que miles sí, se supone que es Un entrenador del Madrid sí, claro Vale En el, el Capel Así, que, la forma Así que no es real mentales. Está guay esto, es ¿eh? Vale La presentación Venga, la, la, la alfaisal Y vamos al lío, chaval Vale Están guay Ahí los letrerillos, oye Me han gustado Venga, a ver si le hacemos la jugada. Vámonos. en juego el balón. La controla Messi. Dentro de Messi. Qué mal. A la próxima la metemos ahí. ¿eh? Venga, vamos. Mete el pie y consigue lo que quería. Ahí Romario. Todo lo dicho. Que a la próxima la metíamos. Ah, qué muy bueno es Romario Qué buen ficha, eh, niño Eh, estás contento, eh, Courtois Ahí, ahí Vamos, lío Guau, wow, qué bueno ha controlado y para adentro Venga ¡Ay, que te la quito! ¡Ay, que te la quito! ¡Uy! ¿Cómo corre este? Uh, es Hussein tío. Poca broma. No me la he recuperado. Venga, sacan a ellos. Uy. Uy. Intenta pasarle por encima y lo consigue. ¡Oh, cómo ha pasado la pelota! ¡Chúpate esa! <risa> Madre mía, desde desde 15 metros por lo menos ha disparado Romario qué golazo, qué de gol, así Ha gustado, eh, Maldini Venga, vamos al lío Malaeca ¿eh? le va a caer unos poquitos Buah, ¿eh? el wow, el chaval Qué golazo desde fuera de al área Impresionante Pase de Mbappé. Y para adentro. ¡Oh, qué derechazo, niño! Ah, bueno. Vamos. Y este minuto ya dos goles. Poca broma. Cero. Está claro que es el equipo más en forma. Hussein. Ahí, Hussein. Hussein Bolt. Hay que estar atento aquí a lo... Ay, sabía yo que se iba a cambiar este. Pero bueno. La quito por aquí. Ahí. Ah. Uff, un vape Ay, me quería decir de que afuera Como la ha cogido Es que en serio, ha sido una maravilla ¿Y ahora qué? ¡Ah, Qué mal ahora Romario, la ha intentado, la ha intentado Le ayudó el portero con el rechace Pero aún así, no ha sido capaz de marcar Venga, vamos. La controla y tiene espacio. Guau. Oh. eh. Ua. Un balón maravilloso. Intenta. Ea. Romario se va a echar. Ya lleva tres. de Mario. Lo ha hecho, ni uno, ni dos, sino tres. No le parecía Tres chicharitos que le caen ahí al fisal. Bien. El mérito para mí es de ese primer control sensacional. El primer control, esa es la clave. me ha encontrado, Maldini? A ver. me ha encontrado? Ahí. Sí, sí, le ha pegado un control bueno con la zurba, Se la prepara para el el la derecha. Estupendo. Carlos Martínez Mira ahí. Vámonos, vámonos. Adorable, ¡Ay, ay, ¡Ay, ay! Impresionante. Es que sigue con su pugna <ríe> Casi, tío, me la llevo. Y te digo una cosa, no Casi tiene de Vamos, Luquita. ¡Ay, Luquita! Parece Luquita! ¡Ay! Y esperan, oh. <ríe> me la ha Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, Dani. La pone. Uh. ¡Toma! <ríe> la madre que me. Qué centro más bueno de Carvajal. Se lo está meretando. Y encima, encima la transición ofensiva después de recuperar. Hemos subido mal nivel que si eres de dificultad. Acceder, ¿Cómo se hace un contraataque? Pones esta jugada y listo. Que si no, Cuidado ahí. No guarecemos ahí la defensa dónde iba Nacho dónde iba Nacho qué bien te he visto que no sí pero el pase ha sido malísimo vamos Madrid vamos Madrid ¡Oh, Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi se va Messi se va Messi se va Messi ¡Gol de Messi Messi <risos> Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi <risas> Ahora sí <risa> el campeón mundial en un claro momento de inspiración La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así eh, con tanta diferencia Porque bueno es que un equipo se ve claramente un marcador Y no es habitual y tampoco nos gusta es que Jugadón, jugadón, jugador se, se va solo, se va solo, se va solo Con el palo corto, mira cómo ha de el portero Y el pase fenómeno de ahí de Madrid, eh. Qué bien lo ha visto. a ver, el palo corto, ver, el palo corto. Está el portero más adelantado. Eh, para adentro. Ahí está Messi. Venga, seguimos. Más chulo este de la FC Champions League. Parece que los han dejado aturdidos, eh. Y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Wow, muy fuerte, tío, muy alta Pero iba para adentro, ¿eh? Ha pegado ahí mal con la izquierda Pero bueno Sí, sí, Maldini Venga, vamos ¡Oh! Quería centrar Venga Vamos a ver las dos opciones Bueno, bueno, bueno, bueno. Se la llevan todas. Y de repente, una nueva opción de salir oh. a la contra. Ese, ese es el peligro que entraña chiste ¡Qué balazo de Messi! ¿Cómo lo he visto ahí? ¿Cómo lo he visto ahí el palo? ya pues ya ha llevado el Messi. Sí, sí. O oh, el malaeca, la que le va a caer. ya lleva a ahí, a ver, el malaeca. Y de rebote la llega ahí un baloncillo. Va, y toma, para adentro. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo. Ahora. Uy, uy. uy, uy, uy, uy. Uy, casi me la llevo. <ríe> casi, casi. Están divertidos los partidos, eh Que es lo importante Un juego tiene que ser divertido Y meter goles, sobre todo ¡Eh, eh, eh! Vámonos, vámonos por aquí por la banda Vámonos Vamos, Tony, a al Messi ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se la quito! ¡Uy, esta mía! ¡Oh! Te he visto por allí Por la banda Seguimos, seguimos Vamos, la cosa rápida, amigo Por aquí, Madrid, Madrid, Madrid oh, oh, oh, Muy fuerte, muy fuerte, Madrid Ay, Si podemos colar el otro con el Messi Y yo te voy a acabar el primer tiempo, eh Estamos aquí, vamos Madrid Vamos Madrid Oh, que pase Oh, oh, oh, que contrao, tío ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chavales! <risa> Ahora sí, el Luquita Se lo merece ahí en Champions League Mete su bolito. Tengo ahí un 91, ¿eh? No está mal Venga, Courtois Ahí, ahí Courtois lo está moviendo ahí nada más que las repeticiones Mira, mira, a ver Toma, toma oh, ¡Como controla el Romario, tío! Y el pase que le ha dado el Luquita <risa> Hemos fusilado al portero Control, el ¿no? mejor, el control ahí de Romario. A ver, eh. Buena. Y el pasito de. Toma oh, ahí. Derechazo. Y para adentro. Venga, muy contento. Seguimos. ¿eh? Vamos, creo. No, no, no, no. déjame ahí. Dásela, dásela. Venga, dásela. Vamos Romario. Toma esta, Romario. Ahí va de ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Madre mía. ¡Chavales! ¡Ay, ¡Ah, no, no, no! <ríe> Falta Bueno, bueno. A ver, Mustafa. Mala yca. tres minutos de descuento. Tres minutillos. Mucho tiempo, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh. Oh. ¡Toma, para dentro. ¡Ahí la tenemos! ¡El tercero de Messi! Vamos a abrazar con Romario y Mbappé Uh, ¿Cómo está este? Derrotado, derrotado el Silva. Madre mía. Tal y como jugando, el resultado puede ser más aún, ¿eh? es que eh, eh. Ponen tres minutos, pues le mete otro golito. Es gol, ¡Uh! un fallo en la defensa, ahí. el defensa y recupera Romario. Solo ahí para adentro. Venga. la verdad que estamos colando golazo eh. modri messi messi modri messi messi, messi, messi, messi romario madre mía cuánto golazo Se no vale una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque Cuando a que le que está cayendo el alfa y se más si hacemos cambios sale benzema y, y tal así que ojo ¿eh? queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil aunque de momento les ha dado excelentes resultados Gran goleada con una diferencia prácticamente insalvable ¡Ay, ay, ay, amigo! Uy. Vamos, creo. Doble falta. ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado. Cuidado. No, no, no. Vamos. Vamos. Ahí bien. Ahí. Despejando. Con gusto. Buena, Messi. No, no, no. No se lo da yo. Recupera, Messi. Cuidado, bien, este. Vamos a Toma. Eluquita La controla Romario. La controla Modric. La vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Vámono. Dentro de Messi. centro. Oh. tonterías! Rebrasa la pelota. Menuda birria de pase. Esta del mismo... pa oh. Messi. ¡Gol! No me esperaba este resultado, ¿eh? pero cuando un equipo juega así Es que lo normal es que veamos goleadas como esta Han estado de verdad sensacionales ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Corazo! ¡Mbappé, no! Se lo merece también, ¿no? ¡Mbappé, que no había colado ni uno! <ríe> ¡Míralo! <ríe> ¡Cómo se queda ahí Como diciendo, ¿quién era el mejor? ¡No, es Vinicius! ¡Hombre! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más aún, ¿eh? Es que está siendo Vale, este... He una paradiña <ríe> Mbappé. El 28. Venga. Si luego no, vamos a ver más repeticiones que otra cosa. ¿eh? Y a una vamos. Y espera, que todavía pueden caer más. Oh, se va el boy este, eh. De oh, de oh, oh, oh, oh, oh, que, no oh que se va a Ay, ay, ay, que le pierde el barrio. Recupera. Messi. Vamos, a Messi. Ah, este es un pase Uf, y bueno. Y Toma para dentro el ahí. <risa> Toma y lo mete otra vez. Qué guapo, tío. Qué guapo le metió para adentro otra vez el Mbappé. Otra como mola! Qué golazo este. Tikitaka. Madre mía, el 11 11, chicherito No, no, no bajamos el ritmo, Mardín O oh, que pase ahí de, de Messi, tío Y ahí, el primer toque Y está adentro, tío, es que es un jugador No me digáis que no Vamos de a dejar otra vez A ver, mire, mire que pase Maguino de Romario Y para adentro ahí, toma, donde no llega el portero Bueno ya un cambio de jugadores. Se va a tabar, todo hecho polvo. Entramos a al 6. Nada. Más. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Ay ay ay ay ay. Hay que salir a Messi. Hoy. Gas. Mira, mira, mira. No hombre. Bueno, Seguimos. Eh, oye, buen pase, ¿no? Dios, Dios, Dios Ay, Ay, ahí Buena salida. Bueno, bueno, bueno. Bueno, No tenía buena Bah, llega justo a tiempo para realizar el corte. ¿eh? Es muy arriesgado. Vamos a ver si que es que tú no puedes... esperar en número. Pero si no queda otra es la mejor decisión. Este es un claro ejemplo de lo que... ¡Uh! Oh, Luquita lo que ha fallado ahí, tío. Ah, Le he, poder, he dado demasiado fuerte, si quizá... A la portería, que pero la buena. El anteciero era bueno. La finalización del fútbol es muy importante y no ha sido buena. El 2-10. Los tengo, se ¿Si me van para abajo para la defensa. El Vamos. Ah, entraba al verde. Ah, ahí. A ver si lo veo al verde al halcón con Peregrino mía mía mía mía sí sí sí sí sí sí y me voy me voy me voy me voy me voy me voy, me voy, me voy. Oh. ah pero bueno por tiro Se va a producir un cambio de jugadores. Otro. En El segundo del partido. El Se Madrid, va Modri y quien entra? Hugo Fernández. El dorsal 7. Cambio de jugadores. Vamos, oh. vamos, vamos. Vamos, vamos. Peligro ahora, no, no, no, no, no, es que pasan de un extremo al otro. va adentro mire acaba de salir muy Alves y <ríe> acaba de marcar. El, red, el balón está en la red. Como oficial también el Bruno Fernández. Pero gol Goleada. No extrañaría una cosa, que la gente se empieza a marchar ya, porque es que está el partido completamente encima. La daba quiero Romario se la ha devuelto y va adentro. Está bien. Generoso Romario Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Qué buen control. Jo. Menudo avance se ha marcado con la pelota y ahora qué? Ah. ah. Pelotazo en largo hacia adelante. Es capaz oh. de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo y e hiciera lo ah, que le da ah. gana con la pelota. Falla ahí tío si sí, nos muy rara vamos vamos vamos incluso que se han salvado se no de visto. un descanso que viene de perlas eh no se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices Uf. un pelín de fuerza quizá mentillo Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Bueno, solo ha necesitado marcar un hat-trick para que se enterasen. Es una reacción natural, pero creo que llega tarde. Menudo pase. A ver qué tal el disparo. Retrasa el balón para volver. Número Se va a producir un cambio de jugadores. Y el se 2005, viene el cambio cuando la pelota no está en juego. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. ¿eh? el técnico le costaba ocho. mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. Avanzan en un último intento. Decide sacarlo en corto. ¡Cuelga arriba! ¡Y cabezazo! Habrá seis minutos de descuento. Disculpa. hay que me meten al hay Ay, que me lo meten. <ríe> fin del partido. <ríe> que me han llamado por teléfono. Disculpa, chavales. Pero bueno. Ahí ha estado, ¿vale? No <ríe> me han atacado. Oye, qué raro. Yo creo que estamos bien. Se lleva el balón, Romario. Con un premio muy especial y merecido no sé qué os parece y si... si seguiremos ahí subiendo vídeos de las Champions League esta También FC verdad que el interesa a todos estos mucho eventos mucho, todos, más vale más porque más más nos dan más cosillas más y nos dan regalitos 16 tiros a puerta madre mía 12 goles muchas gracias señor Martínez mira pues aquí recogemos ahora lo que nos den vale experiencia Ok más dos, y Messi también, genial Ahí, de entrenamiento, ok Y ahí tenemos los puntitos por el evento, ¿de acuerdo? Eh, pues nada, aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado, si es así, darle like, comentar Suscribirse al canal, o que no lo estéis Y activar la campanita, muy importante Dale like, like, like Venga, nos vemos en la próxima, Peñita Chao, chao